Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Para los que no me conocen, mi nombre es John y este es un nuevo video el día de hoy quería hablarles de un tema muy importante este de algo que está ocurriendo no solamente aquí en colombia sino en varias partes del mundo y es la xenofobia pues como ya muchos sabemos ha habido mucha migración a diferentes partes del mundo por cómo se encuentra la situación económica y política de venezuela a causa de esto ha habido mucha xenofobia de parte de diferentes tipos de personas que no comprenden que esta xenofobia es dañina, Pero hablarles más o menos del por qué no estoy de acuerdo respecto a la xenofobia y pues parte de mi historia yo tengo una familia que migra de Colombia para Venezuela en más o menos 1970 cuando la época aquí en Colombia no está muy buena por toda esta situación de lo de Pablo Escobar y todo el cuento ¿no? mis padres se conocen estando en Venezuela ellos no se conocen Acá, se conocen allá y, a ver, y eso no era mi hermana y me tienen a mí Por eso yo soy venezolano y soy colombiano Yo decidí venirme a Colombia Porque en Venezuela ahorita la situación está terrible O sea, dos kilos de carne te lo puedes comprar con todo lo que trabajas en un mes Y no es fácil Me doy cuenta que aquí en Colombia ha habido mucha uh, xenofobia respecto al trabajo Porque muchas veces dejan de contratar a, a colombianos por contratar a venezolanos porque simplemente la paga es menor ¿Por qué? Pues porque no tienen los papeles Y todo este cuento El colombiano ha estado diciendo últimamente Que el venezolano viene a quitarle el trabajo al ¿no? colombiano Cuando no es así Como lo dije en el video anterior Yo llegué a los tres días, conseguí trabajo ¿Por qué? Porque pues, no solamente porque tenía papeles Gracias a Dios tengo mis papeles colombianos Sino también porque yo me preparé porque yo tengo una carrera universitaria y porque yo salí a buscar trabajo Recuerdo que en el video anterior me comentó una colombiana que qué cosas de la vida que llegó un venezolano y al tercer día consiguió trabajo y ella tiene años buscando un trabajo y no consigue y en ese mismo video un colombiano le responde y dice, le dice como yo también está igual, yo no conseguí trabajo hasta que me levanté de la cama, busqué trabajo y lo conseguí Entonces es, es eso, es salir de la, de la comunidad en la que estás e ir a buscar el trabajo y ya No es que te estemos quitando el trabajo Otra cosa es que han llamado mucho a los venezolanos eh, venezolanos ladrones No, no es así, o sea, sí puede que hayan venezolanos que vengan a, a robar Pero no es que todos los venezolanos sean así Yo vine para acá con la intención de trabajar, de salir adelante, de echarle ganas, ¿sí? Y sin, ...sin hacerle daño a otro, porque no tengo por qué hacerle daño a otra persona para salir adelante. Pues sí, ha habido, ha habido venezolanos que han, han, han hecho daño y eso no está bien... ...y yo, yo espero que la ley pues, vaya en contra de ellos, ¿no? Pero a su vez, eh, quiero también acordarles que no solamente fue para los venezolanos. Cuando mis padres emigran de Colombia y, en, y llegan a Venezuela... A los colombianos en ese entonces les decían colombianos ladrones y narcotraficantes. Colombianos ladrones porque iban a robar, lastimosamente la peor, la peor clase de, de gente. Se iba de, de Colombia para Venezuela a robar. Y no solamente esto, sino también lo de narcotraficantes por lo de Pablo Escobar y por muchas cosas que también pasan acerca de ello. Y lastimosamente en el mundo es conocido como en Colombia el país del narcotráfico claro, como viene en video en estos días eh, los cri gringos critican eso pero les gusta consumirlo y les gusta que los colombianos se la lleven entonces es como no estoy apoyando el narcotráfico pero tampoco vamos a denigrar a un país que es tan bello y tan potente, tan poderoso como lo es Colombia yo estoy aquí, yo literal me siento como rey porque Colombia es un país muy lindo, es un país que, que tiene oportunidades para la gente, pero que la gente no lo sabe aprovechar y que también hay otros que verdaderamente sí son ladrones que no ayudan al pueblo. Y a eso es lo que iba. Entre nosotros como, como personas de hermanos venezolanos y colombianos, nos tratamos de ladrones. Cuando los verdaderos ladrones se encuentran vestidos de smoking en la Casa Blanca, en la Casa Nariño, en Venezuela, el, los gobernantes, Maduro, Diosdado principalmente, y todos ellos hijo de tantas que verdaderamente están haciendo daño, ¿sí? Entonces, ¿por qué ya, porque por dañar a nosotros, nosotros mismos cuando la mayoría y cuando la culpa principal la tiene el gobierno respecto a ellos, respecto a la seguridad? respecto a oportunidades de trabajo que se pueda ofrecer en un país entonces no estoy de acuerdo con la xenofobia considero que ya deberíamos de parar la xenofobia y más que todos los medios de comunicación principalmente deberían de frenar la xenofobia porque dicen hombre venezolano robó en tal parte porque dices venezolano simplemente di hombre robó en tal parte y se le aplicó la justicia, excelente, se le aplicó la justicia pero hasta ahora lo único que he visto es hombre venezolano ha hecho esto mal y ha hecho esto mal y no se ha demostrado, no se ha dicho hombre venezolano ha hecho esto bueno cuando sí lo han hecho si lo han hecho yo he sido testigo yo he sido uno de los que ha aportado a este país que amo colombia yo amo colombia entonces nada pues les dejo eso para que lo tengan en mente y, y dejen la xenofobia a un lado al igual les doy esta recomendación a los venezolanos no crean que ya están llegando a Venezuela, están llegando a otro país con una cultura diferente a la cual se tienen que acostumbrar, la cual tienen que respetar, ¿sí? Entonces les recomiendo eso y les pido que uh, den su ejemplo el 100% para poder dejar el nombre de Venezuela en alto, ya que en este momento lo necesitamos. Pues que tengan un excelente día, les bendigo y bye.